Gracias, eh, presidente. Bien, brevemente, eh, quizás en primer lugar destacar un aspecto que nos ha llamado la, la atención, que, que tiene carácter formal. Eh, llama la atención que lo que hoy debatimos aquí no es una proposición de ley y no un proyecto de ley del Gobierno. Es raro o, por lo menos, curioso. Eh, podemos avanzar algunas hipótesis. Supongo que el Partido Popular eh, quiere aprobar alguna proposición de ley durante esta legislatura y tal como se las gasta el Partido Popular –y lo decimos con conocimiento de causa– ha vetado 50 propuestas de nuestro grupo parlamentario, quizás haya decidido presentar proposiciones de ley. Eh, a través de su grupo parlamentario, eh, de carácter un poco subgéneris, como es en este caso, que le correspondería más a un proyecto de ley, y así sacar alguna proposición adelante que, por supuesto, no, no van a vetar. O quizás, es otra hipótesis, haya decidido sortear los trámites de formulación que requiere un proyecto de ley, órganos consultivos, dictámenes, participación de otros agentes, eh, tal como ha hecho con la proposición de ley que nos ha llegado hace muy poquito al al Senado, que es la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Bien, son solo hipótesis. Respecto al, al tema que nos ocupa, al objeto y a los contenidos, como ya se ha dicho aquí, el tema es muy, muy técnico. Estamos hablando de una infraestructura de información geográfica. Básicamente, se trata de una estructura virtual en red, integrada por datos geográficos y, por lo tanto, georreferenciados. Eh, se trata de, de la transposición, como también se ha dicho, de, de una eh, directiva que reconoce el hecho de que la mayoría de la información eh, espacial de calidad se produce y está disponible a nivel local y regional, pero que dicha información es difícil de utilizar en un contexto más amplio. Hay determinados problemas que trata de, de solucionar. Eh, no cabe duda eh, de la importancia de avanzar en el acceso a datos de calidad. Y por eso, nosotros, nuestro grupo, votaremos sí a esta propuesta. Eh, es verdad que, gracias a la información geográfica, por ejemplo, podemos ver plasmada en un mapa las fracturas sociales y la desigualdad. Por ejemplo, el pasado 3 de abril se publicaba un informe por el Ayuntamiento de, de Madrid en el que aparecía en colores la negra realidad, las diferencias que existen entre los barrios ricos y los barrios pobres en Madrid. La esperanza de vida en Madrid depende, depende de que vivas a un lado o a otro lado del Manzanares. Igualmente, el Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia de Salud Pública, que lleva años preocupándose por, por temas relacionados con la brecha social, en 2012 nos exponía que una persona que vive en Ciudad Bella eh, vivía una media de ocho años menos que una persona que vivía en San Gervasi, Gervasi o que en 2015 esa franja se iba ampliando hasta los once años entre Torre Baró y San Gervasi. Bien, eh, tenemos en todo caso que hacer una advertencia. Esta información geográfica de la que estamos hablando ayudará a detectar problemas, pero no a solucionarlos. Esto no depende de la geografía ni de los datos, sino que depende de la política. Y ahí es donde creo que el Partido Popular, que no hay casi nadie, falla. Eh, algunos sí, es verdad. Algunos sí. sí. Bueno, repito, entonces repito. Y ahí, y ahí es donde el Partido Popular falla. De nada vale la información si no se tiene un proyecto de país donde la inclusión social y donde la igualdad de oportunidades sean elementos centrales y sean objetivos prioritarios. Gracias. Muchas gracias.